Ja, Anda Pollito, Sector One, Fabela, Fariman, Que la infancia un regalo. Lleva tu infancia contigo, jamás envejecerá la infancia, un regalo. Anda con mi cimiento el blogue, mi aposento, pa'yer, para familia, recuerdo, sin preocupaciones, salir a jugar. Se le da a los niños, los niños darán a la sociedad estilo rural, expresando la alegría, influencia creando mente fuerte, realidad que impacta. No pienses tanto, sigue tus pasiones a cada instante, aprovecha, trabaja duro, la vida te premiará, te lo aseguro. en un futuro te hago estoy seguro, de lo bueno en esta vida ya no alcanza, sea como sea, si se avanza. Fuerte realidad que impacta. No pienses tanto. Sigue tu pasión y a cada instante. Sigue tu pasión y a cada instante. Sigue tu pasión y a cada instante. ¡Hola, mi moquillo! Thank <laughs> you.